¡Pero qué juguetes tan interesantes! Hey, Leo, pero no son solo juguetes, son experimentos y robots. Mira, son STEM. De hecho, sí. ¿qué tienes vos ahí? Tengo un bonito que es una calculadora mecánica. Mira, le pongo 7 y 3 y me da el resultado 10 y tiene más actividades. ¡Ah, qué bien! Yo me encontré uno que parece que es de biología, mira. Pero con esto se puede estudiar el fototropismo y también la fotosíntesis, está bastante interesante. Mira este, es un robot, un rover como el que está en Marte y usa un panel solar, me gusta mucho este. Oye, y me parece que son pues amiguales con el ambiente porque tienen, todos son envases en lata. De hecho este creo que brinca, aunque este sí usa baterías. Y este eh, tiene hasta bracitos, qué bonito. Y por lo que me encanta es que atrás Trae la descripción de todos sus componentes. Mira este. Es un kit de espejos y láser donde podemos practicar la refracción de la luz. ¡Correcto! ¡Oh! Mira este. Este parece que va más por el lado de batería química. Dice reloj de agua o con agua. Habrá que probarlo, yo creo. Hasta traer unas frutas ahí. Está interesante este. Y mira este otro. También tiene... Un muñequito que usa energía solar y bueno, también lo podemos usar con batería. Tiene un switch aquí. Yo me encontré este microscopio. Habría sido tan feliz de niña con uno de estos. <risa> o con cualquiera en realidad, yo creo. Mira qué bonito este. Se puede poner el celular para ver mejor las imágenes. Wow. Ah, mira este otro. ¿Qué es usa una corriente de aire para hacer levitar esta esfera. ¿Conocen ese efecto? Pónganlo en los comentarios. ¡Ah, el avioncito no puede faltar! ¡Mira! Ah, y ¡Qué bonito! También, ¡Novate! O sea... Solar también. ¡Uh! ¡Me encanta! <risa> <risa> Oye Leo, ¿y entonces qué? ¿Cuál te gusta? Mm... ¿Cuál te gusta? Yo creo que este. ¡Ay, el reloj de agua! Uh -huh. Bueno, no sabemos si exactamente es eso. Me parece que es una... Batería química, lo que usa. Sí, yo dije lo mismo hace un rato. Pues llevamos. Definitivo. Y por favor, ustedes comenten cuál les pareció más interesante, cuál quieren que probemos en un próximo video. Suscríbanse, denle me gusta, síganos. Comenten también qué kits han encontrado ustedes en su comunidad para que todos los conozcamos. Y nosotros vamos a seguir buscando más kits. Sí, vamos, aunque ese es de magia, me gusta, me gusta. Ok, ¿y este dice ciencia del agua, mm, yo creo que es ciencia del agua, es geología, son más cosas. Dice que de más de 8 años, pero los Tic lo hicieron y ellos son muy pequeños. Por si no lo sabes, los Tic son unos pequeños grandes amigos que les encanta hacer experimentos y grabar sus experiencias en su propio canal de YouTube. Les dejaremos el enlace para que lo vean. ¡Ey! Este también lo hicieron los Tic, esos Ditos están en todas. De nuevo dice más de 8 años y esos pequeños son tremendos y mucho menores. Todas sus partes, vamos a ver, ajá, motorcitos y demás. Dynamo Torch, esto es la fuerza en acción. Se puede estudiar Newton, se puede estudiar tantas otras áreas de las ciencias juntas. Uy, este me lo llevo. Dice acá que es magnético y trae unos accesorios, 8 años o más y mi interior, con menos o esa edad también hubiera querido uno de estos se supone que levita entonces hay que ver esos principios de la física, de la gravedad Einstein, Newton uh, oh, dice que camina este me gusta, tiene movimiento y sin baterías me voy a llevar estos dos si sí, esto es pura ciencia, tecnología y hasta biología. ¡Uh! ¡Lo llevarme estos! <risa> Al final, entre los dos lugares que visitamos, adquirimos estos tres kits. Por favor, dinos en los comentarios cuál probamos primero y recuerda seguirnos para saber cómo nos va. Queremos dar nuestro agradecimiento a la tienda Chao, de la cual le dejamos el link en la descripción, por abrirnos este espacio para esta grabación. ¡Amén!